Eh, la asociación se funda en mayo de 1982 eh, por un grupo de industriales mexicanos dentro de este sector que toman la iniciativa de formar un grupo de, de empresarios que tenga eh, representatividad ante autoridades, que pueda detonar sinergias y que además pueda mostrar eh, la importancia de este sector para con todas las industrias usuarias. Bueno, eh, nosotros actualmente agrupamos a prácticamente 100 empresas, 100, 100 empresas que están dentro de los diferentes sectores industriales y algo muy importante que nosotros hemos eh, detonado a lo largo de estos años es poder integrar las industrias que tienen que ver con la cadena de valor de un producto envasado. Si bien en sus inicios la asociación agrupaba principalmente a fabricantes de envases, algunos fabricantes de materias primas, actualmente la, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje agrupa a empresas desde fabricantes de, de materias primas para elaborar envases, agrupa a proveedores de insumos como tintas, etiquetas, evidentemente a fabricantes de envases, y también agrupa a usuarios de envases. Por eso eh, mencionaba hace un momento que nosotros buscamos integrar a toda la cadena de valor de un producto envasado. Bueno, sin duda la, la industria de envase y embalaje representa un sector muy importante dentro de la economía nacional, en el entorno global ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de, de mejores envases, de mejores embalajes, pues se busca en primer lugar eh, cuidar al consumidor, pero también desarrollar a la sociedad desde el punto de vista económico. ¿En qué sentido? Bueno, pues nosotros dentro de la industria de envase y embalaje hemos visto que esta tiene crecimientos sostenidos y va muy de la mano con lo que sucede con la economía principalmente la economía mexicana, ¿verdad? En 1982 eh, hablábamos de un entorno complejo en cuanto a la, a la situación económica, surge la AME, en, por ejemplo, otra, otra fecha de referencia, el año de 2008, en el que también hay una crisis muy severa a nivel, a nivel global, y bueno, eh, a lo largo de, estas, de estos acontecimientos, pues la industria de envase y embalaje, sí, se ve impactada, a raíz de lo que es el año de mil, eh, 2010 a 2017, son 7, 8 años de crecimiento sostenido. Un crecimiento promedio anual de 5%. Y durante los últimos 4 años, la, la industria de base y embalaje ha crecido en su producción pues, prácticamente el doble de lo que ha crecido la economía mexicana. Es decir, que en el año 2016... En la industria de envase y embalaje crece alrededor del 4.6%. La economía creció en 2.1%. Hablamos que en el 2016 se elaboraron un total de 11.3 millones de toneladas de envases. Estamos hablando de una industria que aporta el 1.7% al PIB nacional. O sea, tiene una representación importante dentro del, del Producto Interno Bruto. Asimismo es una industria que tiene un valor de, de mercado de alrededor de 14 mil millones de dólares y que además da empleo a 73 mil personas de manera directa y 280 mil de manera indirecta. Entonces la importancia de este sector sin duda es muy relevante para, para la economía mexicana. Este crecimiento se debe a que este, esta industria tiende a sectores muy importantes como lo es el de alimentos y bebidas, como lo es el de productos cosméticos, farmacéuticos, productos de cuidado del hogar y algunas otras industrias que también están creciendo de manera importante. Y por ejemplo, una de ellas es la industria automotriz, la industria de autopartes, verdad en donde cada vez eh, hay una mayor exigencia de eh, utilizar envases y embalajes óptimos. Sin duda una de las necesidades que, en las cuales se está trabajando pues tiene que ver precisamente con el impacto ambiental y ahora precisamente como lo mencionábamos hace un momento con estar eh, inmersos en, esta, en este tema de sustentabilidad. desde el punto de vista de la sustentabilidad, pues una tendencia que nosotros eh, vemos que empieza a tener mucho, mucha fuerza es el análisis del ciclo de vida de los productos para poder medir cuál es realmente su impacto ambiental. Otra tendencia muy importante es que la industria sea un, un elemento de comunicación para el consumidor. ¿Por qué? Porque muchas veces el consumidor... O no está bien informado, o está mal informado con relación a lo que son los envases y embalajes. Entonces, ¿qué es lo que se están haciendo? Campañas informativas que tienen que ver con el uso de los envases, pero también con el manejo postconsumo de los envases. Pues el envase y embalaje juegan un papel importantísimo. Se vuelven un elemento estratégico, ¿sí? y bueno pues sin duda el, el, el envase y el embalaje actualmente pues también juega un papel muy importante ¿por qué? pues porque hablamos de desarrollos por ejemplo en materiales hablamos de aplicación de nanotecnología bueno aquí los retos del sector es buscar la eficiencia ¿verdad? eficiencia en materiales, eficiencia tecnológica eficiencia en la distribución o sea todos estos elementos que tienen que ver eh, con la eficiencia del sector de envase y embalaje pues van de la mano van precisamente enfocadas a la eh, manera en la cual la cadena de valor está más comunicada ¿sí? se busca una mayor y mejor comunicación es decir desde el eslabón de esta cadena que va eh, por ejemplo considerando fabricante de materia prima hasta el consumidor final